cuarta ronda de evaluación mutua. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, llegó al país para continuar la evaluación que inició en noviembre del 2022. Es un proceso integral en el cual se está basado en una metodología eh, que aplica para todo el mundo de igual manera y sobre un estándar. ¿Cómo es que el Estado y el, eh, el sector público han estado avanzando? No solamente en sus políticas de cumplimiento técnico, en las legislaciones, de 90 entidades en total que van a ser entrevistadas entre públicas y privadas. Se va a brindar toda la información que requieran y se va a explicar de forma muy detallada cómo se están realizando las tareas cotidianas para contribuir con la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas. El hecho de no contar con la normativa adecuada perjudica en las relaciones que se tiene a nivel internacional, es decir, operaciones que pueden realizar nuestros exportadores. Pues esta es una, eh, una de las principales eh, impactos que tendrá ese informe a nivel internacional, va a ser su carta de presentación ante los otros países y otras regiones. Varias instituciones han unido esfuerzos para fortalecer políticas que benefician a la economía y la seguridad de todo el país. Todos, contra el lavado de dinero.